¿Qué tal, mis amigos? Para mí un honor compartir con ustedes nueva vez las principales informaciones en el ámbito internacional, nacional, regional y, por supuesto, local. En su espacio, la fuerza informativa, sobre todo, para llevarle las informaciones de los hechos más trascendentales hasta hoy, jueves 23 de abril del año 2020. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, China aportará 30 millones de dólares adicionales a la OMS tras retirada de Estados Unidos. Organización Mundial de la Salud advierte coronavirus no acampará durante largo tiempo. Estados Unidos suspende inmigración por COVID-19. Familias acuden a cientos de entierros masivos ...fallecidos por coronavirus en, en Brasil. En el plano nacional, residentes de La Joya de Santiago... ...se enfrentan con machetes y palos. Reciben policías apedradas en operativo por toque de queda... ...en varios sectores de la capital. 5,543 casos positivos de coronavirus en República Dominicana y 265 fallecidos. Italiano, primer caso de coronavirus, agradece el trato recibido en hospitales de la República Dominicana. En el ámbito local, matan hombre a tiros en el sector Nuevo Amanecer de San Francisco de Macorís. Hombre supera el coronavirus luego de durar 25 días en cuidados intensivos en Hospital de San Francisco de Macorís Mujer solicita ayuda para operación en, est en esta ciudad Luis Abinader visita la ciudad de Jaya y entrega ayuda, usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con estas y otras informaciones en su fuerza informativa sobre todo Bien, señores, antes nosotros de continuar con el, las informaciones en el ámbito nacional, nosotros queremos saludar a todas esas personas que están reportando sintonía con nosotros a través de nuestra vía de WhatsApp, a Ángela Díaz, desde La Yagüiza, también a Romilín Rodríguez, desde el sector, eh, desde el sector eh, Espínola, también a Junior Marte, desde Matalarga y a Héctor Martínez de este Pimentel. Saludo para ustedes y gracias por el favor de su sintonía. Bien, señores, ya nosotros entrando a las informaciones en el ámbito nacional, tenemos que residentes de La Joya en Santiago se enfrentaron con machetes y palos. Eso fue un hecho ocurrido ayer. Eh, ...ahí pueden observar en las imágenes, eh, ¿verdad?, cómo estas personas se enfrentaron en, en este sector de Santiago... ...en el mismo hecho resultaron varias personas heridas, eh, hasta el momento se desconoce el origen de esta trifulca... ...en este sector, en este populoso sector de la ciudad de Santiago, donde repetimos en el día de ayer... Ocurrió una gran tripulca el cual la cual dejó varias personas eh, seriamente heridas. Ahí pueden observar en las imágenes como las personas con machete en mano se enfrentan unos con otros. Eh, se, eh, se agreden a pedradas, empujones y trompadas. Lamentable que todavía a esta altura de juego la república dominicana eh, todavía siga. Viendo este tipo de acciones y en el mundo entero se sigan viendo este tipo de acciones eh, donde los humanos no logramos nunca ponernos de acuerdo y fíjense qué actitud tan brutal como hay esas personas con esos machetes en mano eh, se agreden mutuo, mutuamente. Bien, señores, ya continuando con otra información en el ámbito nacional, y es que reciben policías apedradas en operativo por toque de quedas en varios sectores de la capital. Vamos a escuchar las declaraciones de lo que se está viviendo en los sectores capitalinos. Que están guapos, porque lo que se quiere es las inyecciones para que el virus se vaya. Nada más no es que queden en su casa. Es una falta de respeto que se ha dado en este 27 de febrero. Hay que toda esa gente que van a hacer lo mal hecho, hay que ponerle a la acción de la justicia, porque eso está muy mal. Mire, yo estaba viendo televisión y tomaba de la presión aquí por eso mismo. ¿Qué fue lo que es pasó una falta hoy? de respeto. No, yo salí que vi que están tirando botellas y piedras y todo allá afuera, la jefatura. Es una falta de respeto. Ahí escucharon, señores, las personas opinando, ¿verdad?, respecto a estas eh, agresiones que han sufrido miembros de la Policía Nacional y nosotros nueva vez reiteramos que no es el momento para enfrentar a la Policía Nacional ni a, ni a los miembros del orden, tanto los miembros del ejército, los cuales se han entregado a esta causa para resguardar a las personas, se mantengan en, en sus casas y evitar la propagación de este virus. Sin embargo, en varios sectores de todo el territorio nacional, estos han sido agredidos a pedradas y a tiros. Nosotros eh, condenamos este tipo de acción y entendemos que la ciudadanía debe de frenar este tipo de acción y apoyar a la Policía Nacional en las labores y colaborar manteniéndose en sus casas. Bien, señores, nosotros... Continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que 5,543 casos positivos de coronavirus en la República Dominicana y 265 fallecidos. El ministro de Salud Pública informó que los casos de coronavirus aumentaron a 5,543 para un registro de 243 fallecidos. De acuerdo al boletín número 35, la cifra de muertos subió a los 165. Escuchemos las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. En nuestro país, el número de casos confirmados asciende a 5,543, de los cuales 244 son casos nuevos 265 el total de fallecimientos, 4.7 la tasa de letalidad, 674 los recuperados a nivel de clínicas y hospitales con un total de 13.736 descartados y el número de muestras tomadas 19.280 para PCR queremos igualmente informar que el 40% de los casos recuperados corresponden al distrito nacional el 15% a la provincia Santo Domingo el 11% a Santiago 10% a la provincia de Duarte 5% a La Vega. La positividad general en las últimas cuatro semanas asciende a 29%. Del total de casos confirmados, el 54% son hombres y la media de edad, 63 años. El detalle de los casos nuevos es el siguiente en el distrito nacional se reportaron 65 casos nuevos con un acumulado de 1.401 una tasa de positividad de 22% el número de recuperados 268 uno, un fallecido nuevo y un acumulado de 35 ASUA 0 casos nuevos 24 acumulados unos recuperados, ningún fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, cuatro acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Barahona cero casos nuevos, 33 acumulados, cuatro recuperados, cero casos de fallecimiento. Dajabón, un caso nuevo, tres acumulados, unos recuperados, Ningún fallecimiento. Duarte, 28 casos nuevos, 547 acumulados, 68 recuperados, un caso de fallecimiento nuevo. Elías Piña continúa en cero. El Seibo cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimiento. Espaillat, cero casos nuevos, 162 acumulados, 21 recuperados, 0 casos nuevos de fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 1 recuperado, 0 fallecimiento. La Alta Gracia, 9 casos nuevos, 109 acumulados, 22 recuperados, 0 fallecimiento. La Romana, dos casos nuevos, 97 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, un caso nuevo, 388 acumulados, 31 recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, cinco casos nuevos, 79 acumulados, 5 recuperados, cero fallecimientos. Montecristi, cero casos nuevos, 13 acumulados, 1 recuperado, cero fallecimientos. Pedernales, cero casos nuevos, 3 acumulados, cero fallecimientos. Peravia, un caso nuevo, 37 acumulados, 1 recuperado, cero fallecimiento Puerto Plata, un caso nuevo, 175 acumulados, 10 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 7 casos nuevos, 141 acumulados, 16 recuperados, 0 fallecimientos. Samaná, 0 casos nuevos, 21 acumulados, 8 recuperados. Cero fallecimiento. San Cristóbal, seis casos nuevos, 132 acumulados, seis recuperados, cero fallecimiento. San Juan, un caso nuevo, 39 acumulados, 1 recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, cero casos nuevos, 54 acumulados, 8 recuperados 0 fallecimiento Sánchez Ramírez un caso nuevo 134 acumulados 3 recuperados 0 fallecimiento Santiago 24 casos nuevos 694 acumulados 75 recuperados 2 fallecimientos Santiago Rodríguez Cero casos nuevos, 17 acumulados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, 32 acumulados, 3 recuperados, cero fallecimientos. Monseñor Noel, un caso nuevo, 160 acumulados, 12 recuperados cero fallecimiento Monseñor Noel un caso nuevo 160 estoy repitiendo acumulados 12 recuperados cero fallecimiento Monte Plata, cero casos nuevos 11 acumulados cero fallecimiento Ato Mayor, dos casos nuevos 11 acumulados 1 fallecido. San José de Ocoa, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos. Provincia Santo Domingo, 89 casos nuevos, 1013 acumulados, 100 recuperados, 0 fallecimientos. Totales, 244 casos nuevos, 5.543 acumulados, 29% la positividad, 674 recuperados, 5 fallecimientos nuevos, 265 fallecimientos acumulados. En, país, ahí lograron escuchar el número las Número de, eh, de Rafael Sánchez Carna, ministro de Salud Pública, en este boletín número 35, el cual ha venido realizando desde el inicio de esta pandemia eh, en el territorio nacional. El mismo sumaban cinco fallecimientos nuevos a causa de este coronavirus. Bien, señores, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional... Y es que el italiano del primer caso eh, de coronavirus agradece el trato recibido en Hospital de República Dominicana. Claudio Pasqualini estuvo ingresado en el Ramón de Lara desde el pasado 29 de febrero. Vamos a escuchar las declaraciones de Pasqualini. Han prestado toda la atención, como parece ser. Mira cuánto cariño te viene acá. Eh, eres el paciente primero del país y para nosotros servirte ha sido un, un gran placer. Esperamos que, que mantenga su salud, que su recuperación haya sido total y nosotros aquí en la fuerza aérea pues eh, nos recordaremos con gratitud. Muchas gracias. Hemos fabulado! Eh, una despedida contigo a lo largo de estos 54 días y así como te recibimos la primera vez y te pedimos que si podías hacer un saludo, queremos pedirte en este momento que si te puedes poner de pie y te pueda y darle un saludo de despedida a nuestros médicos que con mucho amor te han atendido muchas gracias a todo el personal del hospital muchas gracias al ministro de la salud eh, al presidente de la república ha eh, estado tratado perdona por más español mundo, no hablo no, no, no, no, muy bien ha estado no, tratado muy bien el eh, personal del hospital muy bien. bien ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de el primer caso confirmado ...en la República Dominicana de Coronavirus... ...el cual ya, gracias a Dios... Eh, ...fue dado de alta del Hospital Militar Ramón de Lara. Usted no se mueva de su televisor... ...porque al regreso de la pausa... ...hay más de su fuerza informativa... ...sobre todo. Bien, señores, y ya entrando con las informaciones... ...en el ámbito local... Y es que matan a tiros a un hombre en el sector Nuevo Amanecer de San Francisco de Macorís. A tempranas horas del día de hoy, ultimaron un hombre a tiros en el sector Nuevo Amanecer de esta ciudad del Jaya. La madre del joven señala a varias personas como los responsables de quitarle la vida a sus hijos. Escuchemos las declaraciones de la madre. Estaba fregando y el niño mío estaba dando la cara atrás. Y llegaron esos y tira y Me mataron mío ahí, ahí está la puerta de la casa mía. ¡Ay, ¿Dónde evento! fue eso? ¿Dónde fue eso? Ahí de la tarde, de nuevo de nuevo de la primavera primavera. ¡Ah! ¿Cuándo? ¡Ay, a las seis de la mañana. ¡Ah! ¿Su hijo tenía problema con ellos No. ay mi no tenía problema con nadie. ¿Y a qué se debe usted? ¿A qué creen que se debe esto? De Ay, que ellos son delincuentes. Ellos fueron en estos días también y le dieron una escopeta. Me medio mío, que estaba parada la esquina también, la, y yo, y, así, tanto, tío, la casa. Y yo llego así, gato, tiro en la casa. Entonces, pasar. ¿usted cree que fue para robarle, que mataron a su hijo? No, <ríe> yo le decía igual para robarle. Y yo sé que ellos son sí. atracadores y entonces le acogió con nosotros. Ah. ¿Cómo se llamaba su hijo? Martín García de Los Ángeles. ¿Qué edad tenía? 36 años. ¿36? ¿A qué se dedicaba Martín? Abajando de Mercado. Era mercadería. Pero ¿Usted no tiene idea más o menos de qué pudo haber pasado? No. Yo no tengo más idea. El hijo mío no tenía nada con él. ¿Usted puede contarnos cómo, cómo ya llegaron? Nosotros hicimos un tiro en aquel lado de San Miguel. Y yo iba para afuera viendo... Y yo tiré unos tiros por el lado, que yo tengo otro hijo, que llama un chico por ahí. Ellos le tiraron tres tiros. Y nosotros vamos a salir, pero esos tiros fue para derrubar. Cuando ahí mismo ellos nos presaron así. Yo traje la puerta así, y el hijo mío estaba afuera. Y yo voy así caminando, así. le voy a Antonio el que están los tigres ahí. Y ahí mismo ellos me trozaron con el tiro ahí. ¿Cuánto impactos de, de bala? Uno. Oh, no. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de la madre del joven ultimado en el día de hoy. Y hay que decir que este hecho aún no está claro. Las autoridades hasta el momento no se han mostrado eh, hace apenas una hora. Ya con, este, con esta muerte de este joven, ya en lo que va de cuarentena suman los, los hechos lamentables en San Francisco de Macorís. Y, señores... ...esta muerte es violenta en San Francisco de Macorís... ...y en gran parte del mundo aparentemente no tienen intención de terminar. Señores, y ya continuando con las informaciones en el ámbito local... ...y es que hombre supera al coronavirus luego de durar 25 días... ...en cuidados intensivos en el hospital de San Francisco de Macorís... ...se trata de Héctor Julio Reyes... Superó el coronavirus luego de llevar 25 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en el Hospital San Vicente de Paul. Bueno, primeramente, gracias a Dios, estamos muy bien.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 Bien, señores, qué bueno que las personas se siguen recuperando de esta enfermedad, de este coronavirus. Y qué alegría, qué satisfacción saber que ya aquí en el Hospital San Vicente de Paul, estas personas le ganan la batalla a este enemigo silencioso que ha cobrado la vida de tantas personas en todo el mundo. Qué bueno que ya eh, se están escuchando este tipo de informaciones. Bien, señores, y continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que una mujer solicita ayuda para operación en San Francisco de Macorís. Se trata de Viviana Brito González, quien necesita ser operada de emergencia. Eh, reside en el municipio de Cotuí. Para contactar, llamar al número 829-589-0210. Repito, 829 589 0210. Vamos a escuchar las declaraciones de Viviana Brito González, quien solicita ayuda. Yo le pido de favor, usted es mujer. Mire cómo yo tengo esta vacía de este bioma que tengo, y no están trabajando en los hospitales, y tengo que operarme de emergencia, y no tengo recursos para pagar el clínico. Yo quiero que usted se de mí, me ayude, señora Margarita. Miren la condición de ella, es un fibroma gigante que ella tiene. Por favor, ayuda. Ayuda, por favor. Tenga misericordia. Bien, señores. Ahí escucharon ya las declaraciones de la señora. Eh, repetimos el número 829-589-0210 para las personas que quieran ayudar a estas señoras. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se detenga de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa. Sobre todo...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 Sobre todo, antes de continuar con las informaciones en el ámbito local, queremos eh, saludar a las personas que están en sintonía con nosotros, muy especial a Dominga Paulino, cariñosamente Minga, quien reside en el sector La Javiela, quien reporta sintonía con nosotros. También saludos para Raúl y Edith que están allá. saludo para ustedes. Bien, señores, nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local, Luis Abinader visita a San Francisco de Macorís, el candidato entrega, entregó raciones alimenticias a iglesias y equipos médicos al Hospital San Vicente de Paúl, entre otras ayudas. Nosotros hasta el momento no, eh, no hemos podido obtener el detalle de las ayudas, pero sí estaremos presentándole en lo adelante todo lo concerniente a esta visita de Luis Abinader al municipio de San Francisco de Macorís, uno de los principales eh, municipios golpeados por el COVID-19 de la República Dominicana. Bien, señores, y ya pasando a otra información, y esta sí que es muy positiva y muy, muy buena, y es que nuestro gran amigo, el compañero Vladimir Paula, anunció en el día de ayer que resultó negativo a la prueba del COVID 19 una noticia que nos llena de satisfacción a todos al saber de que ya verdad nuestro compañero se está, está libre de este COVID 19 y que bueno nosotros desde acá desearle verdad El, nuestra solidaridad lo mismo a Hidalmis Aria. nosotros esperamos que en los próximos días eh, también se mantenga igual que estén totalmente limpio de esta enfermedad, Vladimir Paula, quien por varios años ha conducido este espacio, sobre todo el mismo se ha ganado el cariño y el respeto de todos ustedes por su forma afable y su profesionalidad. Así es que nosotros a Vlad y les deseamos desde acá muchísimas felicitaciones y decirle que siempre hemos estado con él al pendiente, desde el primer día de esta enfermedad. Señores, también el doctor Ángel Federico Garabó, director del Servicio Nacional de Salud Noreste, eh, supera el coronavirus. El mismo dio negativo a la prueba y se está a la espera de la prueba de control de su esposa. Pero la información que se tiene es que este está en perfecto estado de salud. Qué bueno, señores, que... Ya, ¿verdad? Muchas personas están venciendo a esta enfermedad, este coronavirus acá. Eh, Ángel Federico Garabó, lo mismo con nuestro compañero Vladimir Paula. ¡Qué bueno, señores! Bien, mis amigos, lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana. Esperamos reencontrarnos nueve de 12 a 1 del día en su fuerza informativa. Sobre todo...